Amigos, cuando no saben algo, ¿consultan ustedes lo que no saben en Google? ¿Se imaginan cómo eran en el mundo antes de Google? Por ejemplo, ¿cómo podías saber qué restaurante era el mejor en cierta ciudad en este preciso momento? No podías buscarlo en el periódico. Lo que tenías que hacer era hablarle a un amigo que viviera allá. Bueno, hay preguntas que antes de Google ni siquiera nos permitíamos formular. El Internet nos ha abierto las puertas a un conocimiento que antes ni siquiera concebíamos. Sin embargo, ¿sabían que hay evidencia de que nos, está, de que nos están haciendo más dogmáticos? Al menos, esto es lo que pensadores como Michael Lynch argumentan, que esta sociedad de Google es una sociedad más dogmática. ¿Quieres saber por qué? Visita el nuevo video de Infocracia. Allí se los platicamos. En ese canal nos damos licencia de hablar de algunos temas que quizá aquí algunos estilócratas les aburren. Te dejo la liga al final del video, en la descripción y en los comentarios. No dejes de visitarlo y así apoyarás al equipo de Estilocracia. Muchas gracias.